golpearon a, a un compañero del tanque C3, ah, me golpearon a mí y a otro compañero que se llama Benito Vázquez. Eh, entró un oficial muy agresivo, tengo miedo de encontrarme ese oficial por los pasillos, cuando paso a un lado de él eh, siento, siento como temor porque es una persona muy, muy ruda que no debe de estar trabajando en estas instalaciones porque los tienen para cuidarnos, no para golpearnos. Y miren cómo me dejó mi ojo.